¿Podrían aumentar las infecciones al riesgo de demencia? Esta teoría, desde hace dos o tres décadas, ha planeado por, por toda la investigación neurocientífica. Y, de hecho, se han propuesto algunos, como algunos de los causantes, de los detonantes de estas enfermedades, eh, algunos herpesvirus y algunas bacterias. Recientemente, en uno, en uno de los estudios más amplios que ha habido, de prácticamente 30.000 pacientes, se encontró que aquellos pacientes que tenían infecciones en las que se diagnosticaron presencia de, de, de herpesvirus, eh, tenían 2,5 veces más riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer. Y además también se demostró que aquellos pacientes que estaban siendo tratados con antivirales precisamente eh, para la sintomatología de estas infecciones eh, se vio que se redujo básicamente en un 90% este mismo riesgo. Algunos investigadores han sugerido eh, una explicación para este fenómeno. En este caso, eh, las, lo que son los microorganismos productores de las infecciones provocarían una reacción inmunológica en las células cerebrales. Las células cerebrales eh, provocarían una, un aumento de la producción de las placas betamiloides y estas placas betamiloides serían las responsables de envolver y de inhabilitar a los, a los microorganismos. De esta manera, las placas betamiloides pues serían un factor protector frente a las infecciones, pero también, como sabemos, son aquellas proteínas características de la enfermedad de Alzheimer. En base a esta teoría y precisamente en estos momentos que estamos atravesando una, una pandemia por un coronavirus, por el coronavirus SARS-CoV-2, eh, responsable de la de la covid-19, COVID precisamente este virus, pues, podría también estar de alguna manera relacionado con los eh, mismos mecanismos que, que he explicado anteriormente y que al final podrían estar implicados en el desarrollo pues, de enfermedades neurodegenerativas. No se sabe con exactitud el porcentaje de casos de demencia que están provocados de una manera directa o indirecta eh, por los microorganismos y en, o especialmente por un patógeno. Pero lo que sí que, lo que, sí que sabemos es que podemos prevenir eh, con una prevención adecuada eh, en todos los que son los contagios, por ejemplo, de, de este virus, o también eh, que podemos eh, tratar con un tratamiento adecuado, como por ejemplo en el caso del herpes labial con el aciclovir, podemos evitar eh, y disminuir o mitigar el riesgo de, esta, de la aparición de esta enfermedad. Por ello, recuerda, nunca es demasiado pronto.